Gracias Carolina, Jan, Fulvio y amables televidentes. Obviamente que nos ocupan muchos temas, pero quiero abordar uno que está un tanto inqui eh, o mantiene inquieto a la población y, y escuchamos de distintos litorales, de distintas personas, el consejo a Luis Abinader sobre el Ministerio Público que debe de tener.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 de la sociedad. Si partimos de que es un órgano responsable, no le está dando ninguna facultad a ningún presidente de la República. El presidente de la República tiene su propio órgano, que también la propia Constitución establece cuáles son sus responsabilidades. Ahora, el diseño programado que tiene la República es de que el presidente de turno tiene la oportunidad de promover un procurador general que inmediatamente adquiere la función, se debe de ceñir a la constitución y convertirse, no en el servil del presidente, porque lo nombra, sino que va a una función la cual le da autoridad y responsabilidad para que éste se convierta en el planificador de la política de persecución a un Estado organizado con tres poderes bien definidos, pero es parte del sistema de justicia de la República Dominicana en representación, no del presidente, de la sociedad. Si comprendemos eso, Podemos darnos cuenta que lo que más conviene y aconseja es que el nuevo presidente, más allá de la designación, no se inmiscuya en lo que debe hacer el Ministerio Público porque está dado por norma, por constitución y por ley y además por un consejo del Ministerio Público. Ahora, lo que debemos de tener abogados preparados, personas con, con capacidad para entender de ejercer la función. Y en el aspecto de, de ánimo y deseo de crear una especie de política de persecución, porque todos sabemos quiénes, de forma corrupta, porque no hay forma de que nos, des, nos diseñen un plan para demostrarnos que en las funciones que han ocupado puede tenerse 2 mil millones de pesos. No existe. No existe. O 100. O que estar en 7 millones y aparecer con 140, como es el caso o estar en una posición donde no ha tenido ejercicio ninguno y Jean Alain no es hijo de familia reconocida y tiene 300 millones de pesos en declaración jurada. Obviamente que eso es de orden público. Y si el rumor y el orden público indica que el Ministerio Público está en la capacidad para empezar a, a gestionar una investigación sobre todo aquellos que están designados para la persecución, de la corrupción, sí debe tener claro la sociedad que si hay un hecho y se persigue y se logra tener vinculación con uno de esos funcionarios que nosotros todos creemos cometieron corrupción, entonces en ese momento que actúe el Ministerio Público conforme ante la justicia en representación de la sociedad y el Estado si eso lo tenemos claro ya no hay que darle más consejo y lo mejor es que no se inmiscuya en temas de otro poder el poder judicial tiene que por primera vez tener más, no por primera vez, perdón debe de dársele la independencia que requiere Sí, porque si no, no sería independiente entonces entonces no sería independiente entonces en otro orden nos preocupa ciertamente el proceso de transición, porque no solamente es la entrega transparente del ejercicio que concluye, sino que dentro de esa entrega hay un ingrediente de acciones necesarias para que el Estado se ponga acorde con el momento. Porque este proceso de transición no puede darse un, una situación de que el presidente entonces se siente y espere al 16. No, él está en funciones hasta, esa, hasta el momento en que entregue la banda presidencial. Pero en ese trayecto debe existir la prudencia, y creo que la prudencia es que no haya más contratos como el que apareció uno que espero que sea mentira, que sea simplemente un post para dañarle la moral o para seguirle atacando a José Ramón Peralta. óigame espero que sea mentira y que sea simplemente patada de. de, de, de ¿Cómo se dice? De, de globero, de, de, de, lo, de lo que bregan The con. De fake news. Yes. De fake news. Pero en este sentido, no puede haber, luego que perdieran las elecciones, un contrato de 40 millones de pesos en publicidad según dice y vincula a José Ramón Peral en eso tiene que ponerse el presidente fuerte en ya no seguir produciendo al acostarse las palomas compromisos y comprometiendo el erario público y el Estado para que el que venga tenga que lidiar con eso lo que yo creo que deben de ponerse de acuerdo es para que ya las decisiones que tome el presidente respecto a lo que nos ocupa, que es el COVID, lo hagan en conjunto el presidente entrante y el presidente saliente, que creo que le conviene para que finalice dejando en marcha un proyecto que puede darle continuidad a Luis Abinader por el bien del país alejado ya de nuestras diferencias partidarias e ideológicas y de y de y operativa es un deseo que pido es un deseo que tengo de ver así al gobierno aunque sea al final operar con consenso con el nuevo mandatario y es una responsabilidad del nuevo mandatario con cabeza fría y bien ponderado preocuparse porque desde el poder ya se empiecen a dar los primeros pasos con un ingrediente o con una posición propia de él para que se vea armonizar la realidad con la acción. Y por último, dejo eso hasta ahí para que se concrete esas vías de soluciones que necesitamos del Estado. Y por último, señores. Pueblos de San Francisco de Macorís, a todos nos gustaría tener una ciudad limpia, que nuestras autoridades cumplan, que las móvil soluciones cumpla. pero nosotros tenemos que entregarle a la ciudad nuestro mejor comportamiento. Si usted vive a 10 esquinas de un vertedero improvisado, no lo siga propagando. Déjelo en el lugar donde usted vive que el camión pase y si no pasa, usted lo denuncia. Pero no sea parte del problema, no, lo agregue, no le agregue más problemas. Nosotros por igual, los ciudadanos, tenemos que presentar civismo y buen comportamiento y eso está dentro de nuestras responsabilidades. Sí, Se es. dice que está obligado a, a recoger la basura el ayuntamiento como función propia, pero usted la dispone con las condiciones necesarias también, que sea fácil de recoger, que no corresponda a un reguero, y usted la deja al ladito de su casa. Y ahí es el mejor lugar para que la recojan. Si no la recogen, denuncia. Eso pero no eso. crear vertederos improvisados. Eso se pudiera si fuera Noruega, Suiza, Suecia. Empecemos Vamos para después ver. castigarlo. <risa> <risa> eh, sí, pero en nuestro papel eh, como comunicadores, orientar a la gente. Eh, algo queda. Yo siempre pienso que algo no lo quede. saben. en el sentido común lo establecen. <risa> Vamos a entonces ver qué nos dice la gente.